Hola amigos, amigas, les comparto este video. Vamos a hablar un poco sobre cómo eh, podemos ir sabiendo cuánto puede costarnos la creación de un sitio web. En esta oportunidad, en esta primera parte de, de, de esta serie de videos que nace de nuestro webinar, eh, fue una de las mayores inquietudes es cuánto cuesta la, eh, el tema de un sitio web. Entonces, vamos a resolver la primera parte en este video. Luego vamos en otro video vamos a ver qué debemos de tener antes o previamente antes de construir un sitio web y posterior en otro video vamos a ver pues cuánto vamos a indagar un poco cuánto puede costar el diseño la creación eh, ya con el, el diseñador o, o webmaster. Entonces en esta oportunidad vamos a hablar de cuatro alternativas que considero que son interesantes cada una tiene sus sus cosas, eh, digámoslo, y vamos a, a, a mirarlas una a una. Entonces, en primer en primer lugar, vamos a hablar sobre eh, el hosting, el dominio, el certificado SSL, listo, de seguridad. El primer eh, proveedor es Hostinger. La recomendación es eh, a que ustedes puedan comprar el hosting y el dominio directamente y puedan contratar el diseño, entonces ya con esta parte tendrían la mitad de eh, la cotización de cuánto cuesta un sitio web y ya el diseño y el montaje ya lo contratarían. Sí. Eh, ¿Qué se recomienda? Que esto no lo hagan antes, o sea que, que ustedes al momento de, de contratar el diseño primero lo hagan con el creador y luego ya cuando tengan lista la información y todo esto ahí sí compren aquí para que no pierdan días en esos procesos eso lo vamos a ver despuesito vamos a ver entre el primero que es Hostinger Hostinger es un proveedor de, de hosting y dominios y vamos a ver algunos precios de entrada la interfaz nos pone aquí un contador y nos, eh, de entrada nos da un dato dice el, el hosting premium Sí, con dominio y con certificado SSL por un año. Esa es una buena alternativa, ya vamos a mirar. Dice desde 8 mil pesos, casi 9 mil pesos. Entonces, si quieren entrar a ver esta alternativa, le damos aquí donde dice Empieza Ya, o le damos acá donde dice Precios. Vamos a ver qué pasa en Dice Empieza Ya. Entonces aquí nos mandan directamente a... A los precios y vamos a ver las características. ¿Listo? Esta es la propuesta que nos están dando. ¿sí? Aquí dice 100 sitios web, 100 gigas de almacenamiento, 2.525 mil visitas al mes. Aquí es el tráfico, correo electrónico gratuito, certificado gratuito por un año. Al siguiente año, entonces te van a cobrar 37 mil pesos. El dominio también, al otro año te van a cobrar $32,000. Y bueno, aquí está toda la, la información. Aquí puedes ver más funciones. Ahí están todas. Entonces, este Me parece una buena alternativa. Creo que eh, tiene, está su dominio y todo. Hay otra alternativa un poco más económica, que es esta que también puede ser para sitios que van arrancando entonces tendrían dos alternativas esta o esta pensaría que son dos eh, sitios sí, eh, alternativas para sitios que están iniciando este es sencillo este me parece una buena opción y este ya para un sitio más consolidado que tenga más tráfico y, y todo el asunto eh, acá ustedes pueden escribir pues, el tema del dominio para, para verificar si está bueno aquí está toda la información el asunto aquí es entonces que vamos a ver lo vamos a hacer presupuesto con este que es una recomendada, cualquiera de los dos listo vamos a hacerlo con este vamos a ver cómo entonces aquí nos está diciendo aquí nos está dando el valor que nos costaría esto al año nos estaría costando 427 mil pesos. Ese sería el valor eh, que, que nos estaría costando. Ahora nosotros podríamos incluir esos otros servicios y ese valor pues, va a ir incrementándose, ¿sí? ya dependiendo de las características de lo que quiera eh, hacer. Ahora, esos 427 mil pesos equivalen a este plan de 48 meses. O sea, eh, cuatro, aquí tenemos un año, dos años, eh, cuatro años. cierto Creo que son cuatro años. Entonces, cuatro años por este valor me eh, parece que es un excelente eh, precio. Eh, aquí está el ahorro, me parece una buena alternativa. Y pueden pagar desde Colombia, desde cualquiera de estos sistemas que hay por PCE, por cualquiera de, de, de estos bancos, o si tienen una tarjeta de X también pues pueden pagar a través de eso. Entonces, aquí tenemos el primer plan, nos cuesta 427 mil, por 448 meses, que son cuatro años. <coughs> eh, y la ventaja es que el certificado de por vida es un certificado, pues, eh, digamos, básico, ¿cierto? Y aquí ya pueden hacer toda la información y, y, bueno, te venden otros servicios, pero para iniciar, lo básico, ¿cierto? Ya si lo quieren a, a dos años, son 261, o si quieren nada más experimentar un año, son 142 mil, que sigue sí, siendo muy barato. Yo les sugiero que, eh, y hagan el esfuerzo de los 48 meses, bueno, vamos entonces al, al segundo proveedor que es Doggy. En Donkey, eh, vamos a mirar entonces qué nos dice la interfaz. Aquí nos habla para sitios eh, personales, para avanzados o para negocios, ¿cierto? <coughs> ya entra de que ya el precio mensual son aquí ya es mayor, sí. Aquí el precio ya es mayor. Y aquí nos dicen que ganamos un descuento por tres años. El otro era cuatro años. Vamos a ver a ver las características. Un sitio web, correo empresarial, dominio gratis. Eh, eh, el certificado de seguridad, 10 gigas. Listo, ahí está, ahí está la información, la giga, toda la información pues, de, del sitio. Es un sitio básico. En este, pues nos da más, al menos tiene más, más gigas, que es uno de los temas importantes, pero igual, pues para una organización, pues de todas maneras, el tema de, del espacio en Internet es otro cuento. Vamos a ver qué pasa y cuánto nos puede costar acá eh, a los tres años, vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí eh, nos toca ir haciendo el procedimiento. Voy a poner... A ver. Eh, esto es para encontrar el, el dominio, si el dominio está disponible. Y aquí pues vamos a... Eso, vamos a darle a, a este como ejemplo y a continuar. Entonces aquí eh, podemos ver que lo que estaría pagando por tres años serían 360 mil pesos colombianos. Eh, en algunos casos aplican el tema del IVA, entonces para que lo tengan en cuenta, que eh, depende del proveedor. Por ejemplo, este caso yo sospecharía que llevaría con el tema de IVA. Eh, Ah, bueno, serían 430 mil con el tema de IVA. Y aquí pueden poner el otro, otra serie de correos, eh, perdón, de, de beneficios si, si quieren, ¿cierto? Eh, pues en mi concepto, esta le sigue ganando. <risa> Porque aquí tengo 430 mil y aquí tengo 427 mil, pero por cuatro años, este lo tengo por tres años. Y, y bueno, pues realmente este le gana en... En beneficios, digámoslo así. Vamos entonces para el HostGator. HostGator. Eh, vamos a mirar entonces eh, qué planes nos ofrecen aquí. Esa, ustedes se exponen HostGator en sus navegadores y así les va a aparecer aquí. Entonces, nos. Ah, bueno, está en inglés pero entonces ustedes se pueden apoyar eh, traduciéndola aquí al español, es también una aproximación para que tengan una idea, más o menos. Entonces, vamos a mirar acá. Eh, hay dos opciones, eh, esta primera, es eh, nos recomiendan siempre la segunda, eso es un asunto de, de, de venta, cierto es el paquete estrella, entonces siempre ponen un paquete aquí medio reducido, ponen aquí uno también más costoso y es el que uno terminaba muchas veces comprando. ¿Qué tiene esto? Sitio web ilimitado, instalaciones de WordPress, o sea que resiste esa plataforma de contenidos, transferencia de gratuita de sitio web de WordPress, un cPanel, eso es muy importante para el tema de la administración, ancho de banda no medido, entonces eh, se va asignando pues también, certificado de, C, de CSL y dominio gratuito. No especifica mucho, digamos que es lo básico y dice que cuesta 3038, eh, vamos a hacer entonces el ejercicio con este, obviamente ustedes pueden eh, explorar los otros precios y de acuerdo como a las características que quieran, yo les recomendaría este segundo eh, para que lo tengan ahí y bueno aquí pues si no vamos a poder ver el ejercicio de los otros, ah bueno aquí abajo lo vemos entonces eh, dependiendo de <coughs> De los recomendaciones que ustedes, eh, los protocolos o parámetros que ustedes pongan, pues va, les va a ir incrementando, ¿cierto? Entonces, eh, aquí está la información y todo el cuento, pero yo aquí les estoy mostrando para, para que ustedes miren. Eh, pueden agregar, vamos a ver, esto es, bueno, es el certificado. Esto sería lo que pagarían. El primer año se lo regalan, pero el segundo no, ¿cierto? Este es un seguro. Ya ustedes miran si tienen seguro, si quieren agregarlo el backup, que a veces inclusive miren que a veces es más costoso que lo que vale en el mismo lugar. Si tienen algún código, aquí hay un código de, de promoción. Y con todo esto me estaría saliendo en 172 mil pesos eh, el año, ¿cierto? 45 días de garantía 172 172 no sé si este te seguramente te dé la opción de de acá ah bueno, este es de 36 meses o sea, este paquete de de de, de tre, <coughs> perdón, es que me equivoqué este paquete es de 36 meses sí, 121 dólares dólares, 172 dólares y ya entonces ustedes hacen la, la conversión de eh, al dólar hoy ¿sí? para que tengan una idea de de cuánto cuesta, cierto 172 o sea que aquí nos estaría costando los tres años 682 mil pesos, más o menos en este, ¿cierto? Digamos que ese sería el valor en dólares, ¿eh? me disculpan, no había caído en cuenta. Cada sitio tiene su propia forma, ¿cierto? Eh, aquí si van a necesitar una tarjeta de, de crédito que tenga pagos en Internet, mmm, las de NECI funcionan muy bien. Y entonces venimos para Godari, que aquí van a poder... Eh, Vamos a ver qué nos, lo que nos ofrecen a, aquí en esta. En este. Bueno, casi todos tienen un sistema de diseño automático y todo el cuento que ustedes también podrían comprar, inclusive este también. Entonces, vamos a ver qué precios nos ofrecen aquí. Vamos a ver aquí, si aquí nos dan más precios. Ok. Eh, bueno, aquí nos... Bueno, una de las, digamos, de las cosas acá es que en este sitio nos ofrecen como varios servicios. Entonces, eh, están los dominios, pero también aquí nos ofrecen sitios web y tiendas, o sea, ya, ya con todos, o seguiría el sitio, o más. Vamos a ver más, más, en marketing. Ok. Entonces, si ustedes vienen y dan aquí. Entonces, aquí nos dan creador de páginas web, constructor, nos dan más opciones que la otra, pero también pues, puede, puede confundirnos un poco. Supongamos que vamos a trabajar el tema del hosting y vamos a ver qué planes están manejando ellos acá. Entonces, en el tema del hosting nos están manejando acá eh, <coughs> cuatro líneas de, de, de, de hosting, ¿sí?, de estas cuatro líneas, yo pensaría que para una organización social eh, que está iniciando, estas dos les pueden servir, estas dos. sí, Con un precio de tres años, tres años, ¿cierto? Eh, aquí un sitio web, acá lo mismo, 100 gigas de almacenamiento, aquí sin medición, ancho de banda sin medición, aquí 30 gigas, o sea que aquí ya van limitado. 10 bases de datos, esta es la inventada una sola base de datos y listo, pueden instalar Wordpress o algo así aquí no hay correo personalizado aquí sí, pero como pueden ver esta es más carita que las que ya hemos visto ahorita ya ustedes entran acá y pueden hacer hasta 36 meses ¿sí? y aquí eh, entonces que es lo que es, eh, me están ofreciendo un hosting económico 36 meses, 539 mil. Eh, correo personalizado, un usuario, 12 meses. Después de 12 meses le van a cobrar 55 mil. Y vamos a ver si aquí nos. Y bueno, y aplica el tema de los impuestos, ¿cierto? Eh, aquí que nos hace falta el certificado. Eso es una de las ventajas de este sitio. Es decir, que aquí nos va a salir más costoso, ¿sí? aquí nos va a salir más costoso, vamos a ver acá y aquí nos va a salir con un certificado estándar casi en 1.150.000 ahora yo también creo que esta gente a esto le apuesta es para que uno como usuario diga pues bueno mejor me voy para para un plan de estos donde yo les muestro. Amar, si aquí está. Donde ya automáticamente me diseñan todo y, y listo. Nada más tengo que pagar este valor mensual, ¿cierto? Este valor mensual. Entonces, claro, pienso que esta manera sigue siendo digamos eh, costosito, listo, entonces eh, ya vimos que este es demasiado costoso, aquí ya vimos que en promedio son 172 dólares que equivalen a 682 mil pesos, entonces digamos que va en tercer lugar, cuarto lugar vamos a ver de estos 430 mil, este sería el segundo lugar de los más económicos y que pueden trabajar. Y este último me parece que es una de las mejores alternativas que hay ahorita en el mercado. Con eso ustedes ya tienen la mitad de la cotización de lo que puede costar un sitio web. Ya cuál es el siguiente paso. Primero, que sería lo que vamos a trabajar en el otro video. Y es saber qué es lo que necesitamos para construir un sitio web. En términos de contenido, saber qué tipo de sitio queremos tener. Y, y cómo cómo estructurarlo, buscar la información para entonces poder negociar con un, un webmaster para el, el montaje yo les recomiendo no lo compren hasta que no tengan eh, el contenido y hasta que ya no tengan el contrato para que apenas lo compren inmediatamente el webmaster pueda empezar a trabajar bueno, espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes y que esta serie les sirva en este mundo o universo del de, tema de los sitios web.